El primer juzgado de la instrucción del Distrito Judicial Duarte renovó prisión de tres meses como medida cautelar contra el sargento de la policía Juan Cristian Pichardo de Asa, acusado de la muerte de dos jóvenes durante hechos registrados en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Pichardo de Asa está acusado de la muerte a tiros de Marvin José Peña y José Miguel García, hechos registrados el pasado 6 de marzo en el sector Rivera del Jaya. En el día de hoy...